contacto estrecho se va a considerar a toda persona que estuvo con un caso de COVID confirmado durante un periodo mayor a 15 minutos a una distancia menor a un metro y medio y sin protección o máscara facial. ¿Por qué hago estas salvedades? Porque hay muchas personas que están con casos confirmados. Ejemplo, personal sanitario. Pero, ¿por qué no son contacto estrecho? Porque toman todas las medidas de recaudo y de protección para cuidarse, para evitar adquirir la enfermedad. Hay un dato interesante, porque yo dije, contacto estrecho es todas estas personas que reúnen estas características de un caso confirmado. Ahora, si hay un caso sospechoso, esto quiere decir, si hay alguien que presenta síntomas como fiebre y dolor de garganta que todavía no está confirmado, esa persona, el inicio de los síntomas de la fiebre y el dolor de garganta, 48 horas previas hacia atrás, ya contagió. Esto, esto es una de las características de la, de la enfermedad del coronavirus. Lo que deberíamos hacer con ese caso sospechoso es rastrear todas las personas que estuvieron en contacto esas 48 horas previas del inicio de los síntomas y avisarles que usted estuvo en contacto con un caso sospechoso. Si ese caso sospechoso llegara a confirmarse, es decir, sos un caso positivo por PCR, todas esas personas 48 horas previas deberán guardar el aislamiento indicado según las recomendaciones.